you <small>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 ¿Cómo? te días de la semana Sí, porque por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en la sección deportes O sea, sin ser freelance estamos No, hablando tra tra Trabajando en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, tenemos compañeros que trabajan, por ejemplo En, el, en la sección deportes de los diarios sí. Deportes trabaja el fin de semana Con lo cual los compañeros en la van De miércoles a domingo, descansan el lunes y martes Pero como no les alcanza el sueldo De lunes a viernes trabajan en, algún, en, algún, en, otro, en otro lugar Haciendo líneas generales Trabajo de prensa institucional entonces, en un organismo público Entonces trabajan de lunes a viernes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 un modelo de, de toma de decisiones a través de las asambleas de elecciones eh, periódicas eh, realmente de, que nos llena de orgullo ¿sí? de, de una democracia directa que no tiene mucho correlato en el contexto nacional ¿no? eh, por eso bueno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 planteándose también en términos generales dentro de toda la prensa pero siempre eh, a, a mí me interesa tener un diálogo eh, contigo porque se revela ahora la cuestión eh, histórica sobre qué, eh, para qué queremos prensa ¿verdad? o qué significa hoy hacer prensa en, en este mundo de maximización de la ganancia la renta especulativa frente a los derechos laborales fíjense estamos hablando de tecnología ...del siglo 25, digamos, que ya estás estremeando en vivo... Que ya... ...y los derechos laborales son del siglo XVIII. ¿no? Acaban de escuchar que un laburante en Neuquén, una laburante en Neuquén... ...tiene que laburar siete días a la semana para tener una renta eh, medianamente cercana... ...a la canasta de indigencia. O sea, ni siquiera cubre un sueldo más o menos digno como para después asegurarse... Este, ...un futuro profesional. Las radios es lo mismo que los diarios, ustedes que están notando, eh, ¿quiénes son los que emanan este, más precarización y hacia dónde se dirige? Las radios, los diarios, porque todavía en Neuquén o en Río Negro no hay un desarrollo web fuerte, como por decir es una web sola, digamos, ¿no? Eh, trabajan más o menos todas en conjunto. Ustedes que han notado, o incluso la, la, la televisión también, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se van invalando eso? Sobre todo ustedes que manejan... Tienen ahí el nodo ¿no? de toda la prensa regional Bueno, el ámbito donde más precarización hay Claramente es la radio eh, ¿Por qué? Porque no todas las radios Tienen producción de contenidos propias Porque no todas las radios tienen Personal, son muy pocas en la ciudad De Neuquén y en la provincia de Neuquén que tienen Personal propio para producir Contenidos para todo su horario de programación Que en, en Neuquén Si bien hay varias radios que, que Transmiten 24 horas, no todos transmiten 24 horas programación propia son, creo que no hay ninguna que transmita programación propia las 24 horas Pero sí hay varias radios Algunas AFM y otras AM grandes que transmiten, claro, Están prendidas pero no significa Claro, que transmiten 18 horas por día Que está bien, está contemplada por la ley 26.522 Que es la ley de medios eh, Pero a pesar de todo son muy pocas las que tienen personal Sí hay, de, de las grandes por ejemplo hay dos, hay dos radios AM que tienen personal Una conveniada y la otra, con situaciones complejas adentro de la radio, ¿no? Eh, gente que no está registrada, gente que está fuera de convenios gente que percibe menos ingresos, lo que debería percibir. Lo mismo sucede con las FM, bueno, aquí tenemos un panorama mucho peor, porque son muy poquitas las FM, en donde tienen gente trabajando en relación de dependencia, ya sea con distintos convenios, como por ejemplo, CALF, que no tiene convenio de prensa, porque son de la universidad, entonces tienen convenios de trabajadores no docentes, pero bueno, están conveniados y aplican las condiciones de prensa para el, el desarrollo de las Sí, de las creo tareas. que es el, casi la única que tiene programación propia. No, no 100%, porque ellos tercerizan y a la noche transmiten otras cosas, o transmiten música en todo caso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Radio Nacional, que también tiene producción propia, y también tiene trabajadores propios, eh, también tiene mucha producción mucha tra tra transmisión de, de contenidos de, de, de Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Eso es una manera también de, de no generar el contenido acá, o...? ¿O no pueden hacer otra cosa? No, es una política de la, de, es una política del medio a nivel nacional. Lamentablemente con Radio Nacional estamos en una, en una discusión muy grande en ese sentido. Nosotros como federación entendemos que Radio Nacional es una, una herramienta comunicacional muy importante en el interior del país, sobre todo en los sectores de frontera donde está ubicada. Y que, no, y que retransmitir la programación de, de la ciudad de Buenos Aires va en desmedro de la programación local y de los contenidos y de las necesidades informativas de los vecinos de cada localidad, ¿no? De hecho, durante el macrismo, una de las grandes peleas que siguió en la interna de la radio y Confederación, y con el resto de los sindicatos, Radio Nacional está que por 15 sindicatos, todos los de la comunicación, más los todos del correo, ¿por qué? Porque Radio Nacional... Antes claro, telegrafiza. Tienen un convenio... Especial de prensa, pero a través de ATA, a través de Trabajo del Estado. ¿Y R y Canal 7? Tienen un convenio, en realidad, ellos tienen dos convenios. El convenio de Sachay, que es el sindicato de la televisión, que involucra toda la parte técnica, y en realidad tres convenios, ¿no? Y después tiene el de prensa, que es la parte de los periodistas informativos, y tiene un tercer convenio, en realidad, por lo menos, obviamente, tiene más convenios, Pero los que tienen acá, seguro. Además, el otro convenio que tiene es el, el, el de la SALCO, la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores, que, tiene que, que es la que representa a los locutores, ¿no? los que están en piso, los que están en off, pero eh, es el tercer convenio. ¿Esos ya? serían los dos más fuertes? Eh, los bueno, tres más fuertes, sí. O sea, RTN, Canal 7 y... y después canal 10. tenés una señal... No, bueno, Canal 10 también tiene la misma situación que, que RTN, es un canal provincial, es el canal de la provincia de Río Negro, así que si bien ellos tienen convenios de prensa y demás tienen sus conflictos eh, porque no, no, no reconocen el trabajo de prensa pero después cuando toman decisiones el, el, el efecto judicial es que se les aplica el de prensa eh, ellos también son trabajadores del estado eh, pero bueno, por ahí, ahí el asalco y satsal sí, sí funcionan, los compañeros de prensa les cuesta un poco más este, reconocerse como trabajadores de prensa y se creen que son, no sé acá pues le... tenés otro, por ahí, otro nivel de roce, uh -huh. eh, otra movida y, y, eh, bueno, después, perdón, y después, y... queda acá en Neuquén, queda una señal, que es este 24-7, que en el caso de ellos son outside o eh, prensa, no están conveniados con nosotros, no tienen firma con nosotros, pero utilizan el convenio 541-08, que es el mismo de los diarios. Ese también es un multimedio. Ese también es un multimedio, sí. Y la situación ahí, como la Complicada. ¿También complicada? Ahí es complicada porque si bien ellos tienen producción de contenidos y si bien tienen trabajadores, la, la, la situación de los compañeros no es la óptima. Eh, algunos están conveniados bajo empleados bajo de comercio, otros ni siquiera están conveniados, otros ni siquiera están registrados, otros a pesar de estar conveniados y registrados no cobran el salario que deberían percibir por convenio. Eh, y muchos de ellos tienen multitareas eh, no cobrando la totalidad de las funciones que, que están realizando eh, Flavio, te agradecemos un montón, nos queda mucho Cerrame lo del empleado de comercio ¿Cómo un, empleado, un laburante de prensa entra como empleado de comercio? Ahora, el argumento que utilizan las empresas para aplicar el convenio Es que no sabían que había un convenio de prensa eh, Entonces le meten en, en empleado de comercio eh, Le aplican todas las normativas de empleado de comercio Inclusive la cantidad de días y de horas Cuando nosotros trabajamos seis, ellos trabajan ocho y trabajan sábado, eh, trabajan, digamos, seis días a la semana, nosotros trabajamos cinco eh, Y el salario de un, empleado, de, un, de un empleado de comercio, que en realidad tampoco ni siquiera le está como un empleado de comercio, por ejemplo, a ver, una radio que tiene empleado de comercio, que tiene 15 o 20 empleados, ya no pagaría como un empleado de comercio de un almacén de barrio. Digamos, entra a otra categoría. Claro. ¿no? Entonces, salarios más altos, sin embargo, pagan como un almacén de barrio y no como una, una gran superficie. Digamos, las artimañas para para precarizarnos este, y mal pagarnos, están a la hora del día desde hace mucho tiempo. Estamos tendiendo a resolver eso, pero bueno, una de las grandes cosas que nos... una de las grandes barreras que nosotros nos enfrentamos para resolverlo son nuestros propios compañeros. Digamos que, que muchos, en muchos casos nos auto perciben como trabajadores, auto perciben como profesionales liberales, eh, y en ese sentido, digamos, la acción del sindicato no es algo que les gusta demasiado. Eh, te cierro eh, con algo que leí en un tono muy jocoso, ¿no? Pero... A mí me afectó mucho porque dice: huyan al monotributo es una trampa, busquen laburo en blanco con vacaciones. Y me parece, yo que eh, creo, estamos atravesando hace tanto tiempo esto de la precarización, que te rajen, te persigan, que veas dónde saca un mango. Pues sí, si es la aposta, ¿no? Hoy el, el laburo de las viejas luchas obreras de principio de siglo parece una tarea titánica, ¿no? Convocar multitudes de laburantes en la calle para defender las 8 horas y si mirá a lo que hemos llegado ¿no? Sí, claramente es así digo a ver el monotributo está bueno digamos cuando vos sos un autogestivo tienes que hacer trámite cuando son más claro eh, pero cuando vos vas a trabajar en una empresa que factura no puede ser el monotributista, tenés que estar en relación de dependencia y ahí lamentablemente las herramientas del Estado, los organismos del Estado como el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo deberían accionar, pero sin embargo ellos también son los principales precarizadores, digamos, los, los, los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación eran monotributistas, quienes debían controlar a que las empresas cumplieran con las normativas eran, eran, eran precarizados por el propio Estado, entonces esa es la situación en la que estamos. ¿no? Eh, y sí, y es como decís vos, oh, pero una parte, además de eso, tiene que ver con la conciencia. ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de algo que nos sucedía, me sucedía a mí en el diario. ¿no? Cada vez que había una, un cambio en el convenio, mis compañeros en la redacción no, ni siquiera se enteraban. Ahora, venía un, un compañero del diario a preguntarme sobre el, la modificación del artículo tal que corre, correspondía a, a él y que no se lo estaban cumpliendo. ese compañero era el compañero de Mastranza, no era un periodista. Esto significa que no es un problema de ilustración este, intelectual, es un problema de conciencia de clase para darse cuenta de que uno es trabajador y que uno tiene derechos y que esos derechos van cambiando y esas comidas y, esas, y esas, esos beneficios van cambiando permanentemente. Flavio, eh, un montón de gracias eh, para seguir de cerca todas las alternativas, cómo lo están manejando. A través del sindicato de prensa, sindicato de prensa nqn.com.ar, eh, ahí están las noticias, a través de las redes sociales, exactamente lo mismo, sindicato de prensa de NQN...